Ahora, los facilita Ahora vamos a, a explorar una, una miscelánea de, de fármacos que son los facilitadores cognitivos y otros varios. Entonces aquí por ejemplo tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, o sea que son agonistas de la acetilcolina principalmente en el sistema nervioso central, y muchos de estos son utilizados como eh, eh, trastornos del desarrollo o en demencias también se utilizan, por ejemplo, en, en, en, en Alzheimer, para, para disminuir los efectos del deterioro cognitivo, ¿sí? Y lo que facilitan sería la comunicación colinérgica, ¿sí? Otros son, por ejemplo, los péctidos. Acá tenemos, eh, por ejemplo, el uso de péctidos como un tratamiento del espectro autista, la oxitocina intranasal, eh, los opiáceos para el tratamiento del dolor, ¿sí? y otras adicciones, los cannabinoides eh, fitocannabinoides que se utilizan, pues ya lo hemos hablado, en dolor, epilepsias, cáncer, etc. Y varios de los psicodélicos, por ejemplo, que son básicamente agonistas serotoninérgicos, principalmente el receptor HT, 5HT2A que actualmente se están explorando para eh, eh, en trastornos del estado del ánimo, en depresión, en, en trastornos de tipo bipolar, en facilitación en, la, en, la, en terapia psicológica, ¿sí? funcionan muy bien esto, por ejemplo, el LSD, o la ayahuasca, o el peyote, ¿sí? Muy bien, aquí vemos un poco de la oxitocina intranasal y pues lo ya, ya les había contado un poquito lo, de los efectos eh, con, eh, contradictorios que suelen encontrarse, ¿no? Muy bien, acá hasta acá entonces yo creo que tenemos la parte de psicofarmacología.